El quebradito, 9 no, de bueno, la mañana, 16 minutos, continuamos con más A ver, hablemos de un tema muy interesante Cuando hablamos del de transporte público, ya sea el minibús, el taxi, el trufi Creemos que es un trabajo que solo lo deben realizar los hombres Por el tema de lo que es pesado sí. Y porque se dice que los hombres son mejores al volante Pero estos estereotipos y estos tabúes hace mucho que se han roto Y ya hemos visto mujeres al volante muy destacadas ¿verdad? Y hoy en día hay un grupo de mujeres que eh, popularmente, como se dice, la están rompiendo en el volante. Así es, y justamente hablando de esto, eh, hablando del proyecto Lila, justamente se realizó un micro reportaje, una historia de vida a la señora Mary, que es transportista. Entonces queremos invitar a todos a que vean esta historia de vida. Mi nombre es eh, Mary Yugra Pérez. Eh, en, el, eh, en el transporte estoy ya desde el 2010. Eh, soy transportista, trabajo en el sindicato. Tengo mi familia, tengo cuatro hijos. Entonces, yo más que todo me, me he animado ya en el transporte, por, más que todo por mis hijos a trabajar en el transporte. Muchas veces necesitamos la eh, ayuda también, ¿no? Que una mujer debería de ayudar ¿no? a, la, a la familia también. Yo veía ¿no? a, a, la, a los varones, los que todo, que, lo que manejaban, todo eso, y en ese momento me he animado también, ¿por qué no puede una mujer manejar? desayuno, almuerzo para mis hijos. De ahí salían no a trabajar. Desde las 6 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche trabajaban. He conocido también a la Línea Línea por mediante anuncios. Entonces, ahí ya por mediante mis amigas también he conocido a la línea, línea Lila, Entonces, ahí ya me he incorporado ya para trabajar. Entonces, las mujeres ya queremos dar esa seguridad más que todo a la, a las personas, no, a los jóvenes, a los niños, por eso más que todo. Nosotros que queremos que las mujeres, eh, quisiera que trabajen, porque como hay un poco todavía, sigue habiendo esa discriminación, nosotros queremos que todas las mujeres se capaciten ¿no? en la conducción, que no tengan miedo, que quisiera que se superen también. Buenas tardes, Línea Lila. Buenas tardes, quería tener los servicios de la Línea Lila. Sí, nos, nos hacemos transporte. Me dijeron que ustedes solo son mujeres que hacen transporte. Sí, exactamente, hacemos transporte. ¿Dónde, ¿A dónde podemos pasar? Seguir hablando sobre el tema porque es muy importante un tema que se está generando y siempre es uno de los problemas sociales más graves que tenemos: la violencia contra las mujeres. Es por eso que se ha fundado la línea Lila el 8 de octubre de 2021 y estamos con la ejecutiva de la Central de las Mujeres Productivas y Emprendedoras de la Ciudad del Alto, Julia Quispe. Y también nos acompaña esta mañana Carolina Medrano, que estás ayudando también a gestionar proyectos. bienvenidas Gracias, gracias por la cobertura. Para empezar, ¿cómo surge la Línea Lila? Sí, eh, bueno, la Línea Lila nace un 8 de octubre eh, de, de este año. Tenía que fundarse hace dos años atrás, pero lamentablemente con muchas cosas que pasaron en el país y el tema de la, del COVID también no se pudo hacer. Pero eh, ahora ya sí hemos formado ya una organización de transportistas mujeres por darles un apoyo, un incentivo más a, al sector de que es tan vulnerable de las mujeres. Aparte, cabe mencionar que la pandemia ha afectado no solo a hombres, sino a mujeres también que necesitaban generar sus ingresos. Es así como nace la línea Lila. Ahora, hablando sobre este proyecto que me mencionas, Julia, sobre el transporte, ¿Qué piensan implementar en este transporte? ¿De cuántas mujeres estamos hablando que formarían parte de este proyecto? Sí, para empezar, hace más de seis meses atrás, se han formado 45 mujeres en la localidad de Tijuana con dado un reexamen, para ser conductoras, ya tienen sus licencias de conducir. De ahí hemos sacado por lo menos unas 15 conductoras, ¿no? Y también se han ingresado otras mujeres que también ya tenían experiencia, como en el caso de Mary, ella ya es con categoría C y algunas están con categoría A, con categoría B. Entonces han ingresado más mujeres. Eh, con el fin de que de generar un recurso económico, ¿no? Es tan difícil para las mujeres poder trabajar en el área del transporte, porque primero como mamás uno tiene que dejar bien en la casa, tiene que dejar a los niños, entonces eh, es muy difícil de poder trabajar, pero sí se lo estamos logrando poco a poco, queremos también que se nos apoye, ¿No? Para poder seguir logrando más eh, emprendimiento de mujeres transportistas. Además, Julia, cabe mencionar también que este es un trabajo que supone muchas horas también. Sí, así es, es muy sacrificado, ¿No? Es, es desde las seis de la mañana, pero mayormente las mujeres nos adecuamos al tipo de trabajo por lo que se puede sacar la movilidad a la hora que nosotras dispongamos. Por eso es que también hemos dado ese incentivo, ¿no? Y aparte también el tema de la violencia, ¿no? El tema de la inseguridad que existe, ha sido por eso que también hemos decidido hacer esta agrupación de mujeres para que ayuden en la ciudad, para que den un servicio de transporte ¿no? A, para adultos, para niños, para mujeres, entonces que sea algo seguro. Nosotras contamos con un GPS en las movilidades, también estamos incorporando lo que es las cámaras eh, para que se pueda ver y tratar de formar una plataforma, ¿no? Para que se pueda contactar y sea algo más tecnológico en lo que es el llamado para un servicio. Y sin duda, Joel, es muy importante lo que mencionas debido justo a la inseguridad que se ha tornado en torno justo al transporte y a la violencia que han sufrido muchas mujeres con respecto a este tema. Eh, Carolina, por otra parte tú ayudas a gestionar varios de estos proyectos de la línea Lila. Existen mujeres que tal vez se están enterando recién de este proyecto. ¿Dónde pueden acceder o realizar una inscripción para formar parte. Claro que sí. Eh, bueno, actualmente ya tenemos una oficina, es en la avenida Fuerza Naval, eh, número 105, a dos cuadras de lo que es Educa, a esa altura, y también me pueden llamar a mi teléfono, las invitamos a formar parte de la línea Lila, eh, necesitamos ¿no? todavía mujeres conductoras, eh, estamos con bastantes... Eh, llamados muchas veces y necesitamos abastecer a la población, ¿no? entonces mi teléfono es el 6805 4341 están invitadas a poder ser parte de la línea Lila ¿no? Y cabe mencionar que este es un proyecto que ha nacido por, también por la necesidad por la saturación del mercado informal que vive la ciudad del Alto las mujeres nos dedicamos muchas veces a vender y ya, y ya realmente ya, ya hay mucha ventana mucha competencia, ¿no? entonces es por eso que hemos decidido eh, y muchas mujeres han decidido salir a la calle con sus vehículos porque ya tenían las licencias o han sacado las licencias mediante lo que es la organización de SEMUPE, ¿no? Así es, Carolina, y queremos que usted que nos está viendo tome nota, saque su libreta y preste atención. ¿Cuáles son los requisitos que estas mujeres necesitan para formar parte ya. de este proyecto? Tenemos una lista, no la traje ahora, pero bueno, a ver, los más importantes es contar con una licencia de conducir categoría A, B o C, eh, tener experiencia, obviamente, tener a, amplia experiencia, por lo menos de un año, y si no tiene experiencia, también nosotros les ayudamos a que formen la experiencia, ¿no? Uh -huh. Segundo es, eh, les pedimos lo que es su croquis, su factura de luz, les pedimos eh, lo que es eh, su certificado FELC c eh, les pedimos también lo que es su certificado de vacuna COVID. Y eh, con esos requisitos, más que todo los que más me acuerdo ahorita, pueden, pueden aproximarse ¿no? y ya podríamos eh, conversar con ellos. Súper, Carolina. Por otra parte, Julia, es muy importante hablar de otros de otras formas también que ustedes realizan capacitaciones a mujeres, no solo en este proyecto, con lo de los transportes. Cuéntanos un poquito más. así Así es. La Central de Mujeres Productivas y Emprendedoras de la Ciudad del Alto bueno, nace de los sectores sociales también, ¿no? de grupos sociales que están en el alto. El apoyo a las mujeres, más que todo, no termina en solamente tener una línea de transporte, sino se caracteriza por tener cinco puntos. ¿no? Nosotros hemos sacado necesidades en producción, por eso dice productivas y emprendedoras, el nombre. no. Entonces, nosotros tenemos el área de capacitaciones en diferentes áreas. Uno Hicimos ya cursos de arreglos florales, lo cual hemos puesto ya a la venta el 21 de septiembre. ¿no? Ellas aprenden y salen a, a vender su mismo producto. ¿no? Y luego también hicimos el tema de repostería. ¿no? Se estaba capacitando en el sector de Cosmos a varias mujeres que estaban con el área de, de repostería. Ahora tenemos dos puntos más para habilitar. Eh, va a ser uno en la Central Obrera Regional que el Ejecutivo eh, bueno, nos apoya bastante, el compañero Marcelo Maita, nos apoya bastante en el sector de mujeres para emprendimiento. Entonces él eh, nos ha dado unas oficinas donde nosotros podamos tener un espacio, donde vamos a volverlo un área de gastronomía y repostería. Y otro en la 16 de julio es que también vamos a aperturar, eh, más puntos para que puedan inscribirse y así aprender las mujeres ¿no? un curso de gastronomía a veces cuesta caro, pero nosotras queremos incentivarles a que también las mujeres ¿no? cocinemos algo sano, nutritivo porque existe mucha enfermedad no comemos muy mezclado de todo, entonces queremos capacitar también en la nutrición para que demos un alimento bueno a nuestros hijos y también el área de tecnología ¿no? queremos eh, aprender nosotras mismas a utilizar bien una computadora para que podamos hacer diferentes paquetes, plataformas, a veces tenemos que pedir apoyo a los hijos y los hijos no tienen tiempo, entonces las mujeres sí deben aprender ya a vender por Facebook, aprender eh, a tener más eh, enseñanza ¿no? eh, en diferentes áreas. Además que seguramente se genera un ambiente lindo también de amistad. Julia, para ir finalizando, ¿cuáles son los próximos proyectos que ustedes tienen? Los próximos proyectos que tenemos es hacer el, una universidad para la mujer sea para la mujer. Y además que muchas personas no saben el color y el significado de la pañoleta que tienes. Sí, el color lila es el símbolo de la no violencia, lo llevan en todos los lugares eh, en representación de que la mujer tiene que tener derechos, en derechos en, en que no la maltraten, derechos en que uno tiene que trabajar eh, y que no le falte, ¿No es cierto? Que tenga una vida tranquila, una vida feliz. Julia Carolina queremos agradecerles por esta iniciativa que es tan necesaria, la lucha contra la violencia hacia la mujer y gestionar estos proyectos que son tan necesarios. Ahí teníamos toda la información, además para que las mujeres formen parte de su proyecto. Muchísimas sí, gracias. gracias y esperemos tenerlas en otra oportunidad también hablando de otros proyectos. No sé si me permite dar el número para los clientes que quieran claro sí. llamar. Eh, bueno, ahorita <ríe> 732-76-476 es el número habilitado para los clientes que quieran pedir el servicio. Eh, comentar también que estamos ahora con un servicio personalizado, ¿no? Eh, muchas veces hay adultos mayores que necesitan la ayuda de una persona más aparte de la conductor. Entonces, eh, también brindamos ese tipo de servicios personalizados, ¿no? Gracias. Ahí está toda la información. Uh -huh. Y es más, usted que es emprendedora, que quiere aprender un poquito más tal vez de gastronomía, de realizar labores, etcétera, y de tecnología sobre todo, estos talleres y estas capacitaciones que está impartiendo la línea Lila, está creciendo de poco a poco, pero sin duda dando pasos gigantes. Es momento de hacer una breve pausa, luego aquí nos vemos.